Pero que, que lo que hacen es reducir el, la oferta. El nivel de especulación que vemos en este caso, Jesús cuenta que paga algo más de 400 euros alquilar al mes, pero son, no sé si ha dicho, 5 personas conviviendo. Sí, sí, sí. Estamos hablando sí. de 5 por 4, 20, 2.000 euros. Sí, 20, 2.000 20. euros al piso. Una hipoteca de 180.000 euros a 30 años son 600 euros al mes. 2.000 euros ingresa el propietario, quítale los 600, 1.400, ¿qué gastos tiene el casero al mes en mantenimiento, problemillas que tenga? Con una pequeña inversión, se compra un piso, lo alquila y le saca más de 1.000 euros cada mes Pero, limpio, si, limpio, pero Rubén, es si es que el problema de la inversión es que es un 30%. Claro, no, evidentemente. Pero el que tiene dinero para invertir en vivienda ah, lo sí, hace para sí. especular en muchos casos. Por eso hay que poner límites a los precios del alquiler de la vivienda. Por eso hay que evitar... Que haya gente conviviendo o coexistiendo en una vivienda a ese precio que es disparatado lo que está pagando, porque no suena barato. Vivo por 400 euros, pero es que no vive solo. Pero comprar, bueno, una, vivienda y en una, habitación. Claro. comprar una vivienda para alquilarla. Comprar no, una vivienda para alquilar no lleva asociado que especules. En este caso, no, seguramente habría que analizarlo porque se le es he la Especular olla. porque pero, le sacas un beneficio de multiplicar, pero, pero, multiplicar por eh, pero, varios, eh, en este caso, más de por tres. inversiones y esas inversiones intentas rentabilizarlas. Lo que pasa es que cuando esa rentabilidad es usura o te estás pasando, pues evidentemente habría que mirar qué pasa o por qué pasa. Sí, pero no es pero, no no ilegal. No porque es. no hay límites que, al precio que, del que, alquiler. Que tú compres una vivienda y que la dispongas en alquiler para cubrir la hipoteca que has hecho esa inversión y estás jugándote tu patrimonio... Para en algún cubrir modo. la hipoteca no. Para cubrir la hipoteca y dos veces más de lo que supone eso, la hipoteca. Eso, Hablamos pero eso, de ganar casos euros. Pero, pero que digo que asociar eso directamente, directamente asociar que alguien compra una vivienda para alquilarla y además multiplicar por dos lo que, lo que le cuesta la hipoteca, eso no es, no es cotidiano, eso no creo que sea constante. Habrá algún caso, hay casos y seguramente el porcentaje hasta... Puede ser un 10%, no lo sé, no tengo ni idea, pero asociarlo directamente así como que ya está, yo creo que no, porque yo conozco mucha gente y sabemos perfectamente que hay mucha gente que lo que hace es una inversión para su jubilación o para tener algún tipo de ingreso en el futuro y no están especulando con ello, están Los cobrando que algo especulando lo hacen bien, a eso no hay que ponerle límite. habrá que hacerlo al que especula, al que eso se es está forrando cosa. con este alquiler, por ejemplo.